creativos sean únicos como este chico que le hizo la propuesta de una manera bastante original un guardia le pide matrimonio en pleno aeropuerto a su novia pero el anillo oh. se encontraba dentro de un aguacate o oh, bebé oh, ¿Eh? no, no, eso sí. eh, es amor. Mira, Mira eso. Eso, eso amor no, no, no un no más amor. creativo. ¿No? Y, y parece que ella eh, le gusta jartarse. O sea, ella, esa, esa claro, no, que... ella, ella le pide una ensalada de aguacate. <ríe> no, mi amor, esa seguro tiene su funda de pan en la cartera cuarta. ¿Tú supiste? Sí, claro. Esa, esa porque se... si él está proponiendo, haciendo esa propuesta de matrimonio con aguacate, es porque ella tiene su funda de pan por ahí. Claro, claro. Mira qué ¿verdad? lindo. Sí, Mira, eh, que... El amor venció sí, con la comida. Claro, un ascenso venció, lo merece bueno. también. Sí, ya. Sí, no, no, ya. Sí. Yo creo que... merece un ascenso también? Sí, un ¿Sí? ascenso. No, no, no. Meter me a la oficina también. No, no, ya, no. no. Sacado de la calle. Meter a la oficina. Sí, y pero es un hombre de familia, humano. ¿verdad? No, pero ese agujante está bien. Atención al almirante, por favor. Tú ganas, es, esa esa boda tiene que darse con comida, con mucha comida. Claro, claro. Y que nos inviten, por favor. Y la boda del pueblo. Bien, Entonces gracias. ya pasó, Néstor. Ya pasó. Eh, señores, nosotros somos ayudantes de comedieras de aguacate. Pueden invitarnos a la boda. A mí no me gusta problema? el aguacate. No. ¿Qué? El no, que no. te den a ti. Tu señores, mira, atención. A, todo lo que Primer es. dominicano. No me, no me gusta el aguacate. Que no le guste el sabes aguacate. sabes hay mucho aguacate? A Néstor. ¿Sabe sabes por qué hay mucho aguacate? Porque a mí Primer no me gusta. dominicano. <risa> segundo y flaco. Hay segundo y flaco. El flaco el y segundo y flaco? Ay, a pero yo no. no confío en usted. Y mira, ¿no? y lo he intentado comerlo de qué. Porque a veces hay situaciones que nada más hay aguacate con arroz blanco. Y aguacate. mira, mira, y, y le he hecho sal, le he hecho vinagre y no puedo comérmelo. Por eso es que hay mucho. De todo lo que hay mucho en mi país Es no porque tú gusta. no comes. Y es porque yo no como. ¿Tú ¿No comes mucha, ¿no? Vamos con... Ah, yo como mucho. Oye, no si sí come mucho. Yo no soy no de la barriga, no es de aire. No, no soy la barriga tampoco. Bueno, señores... Gracias.